Sentencian te doy la palabra y lo hacen para que hagas uso de un lenguaje que han envenenado e invertido, que han transformado en aire fétido, que emponzoña una conversación pública que intencionadamente han convertido en una gran ceremonia de la confusión. Ejecutan su voluntad de dominio retorciendo las palabras, mancillando su significado original para poder destruir su poder liberador. ...atribuyéndoles nuevos sentidos que puedan cambiar nuestra percepción y comprensión de la realidad. ¿Qué es lo que quedó del lenguaje? ¿Cuál es la relación entre las palabras y las cosas? Las palabras no significan de manera natural las cosas... ...sino que tiene siempre su origen en una cierta mirada... ...en una determinada manera de ver el mundo... ...que elige y separa de todo aquello que observamos... ...los aspectos que consideramos destacables o problemáticos. Mediante el nombrar, se ordena y clasifica lo existente... ...tanto en el mundo natural como en el social. Las palabras aparecen para representar las ideas... ...que representan a su vez las cosas, los seres, las conductas... ...los valores y las instituciones... Así, se va configurando, mediante las palabras y sus significados, nuestra manera de percibir y explicar lo que acontece. Se da forma y se moldea nuestra manera de estar en el mundo. El diálogo personal y la conversación pública se basan en un cierto consenso social respecto al significado atribuido a las palabras. La diversidad de miradas sobre el mundo se ven obligadas a pactar, a establecer puentes, para que la comunicación entre ellas sea posible. Cada tradición ideológica ha ido construyendo su propio acervo lingüístico, el repertorio de palabras y significados que le han servido para justificar su posición en el mundo. Invariablemente, a lo largo de la historia se ha mantenido una lucha por poseer el dominio sobre el significado de las palabras, por modelar la visión imperante de las cosas. Pero la palabra no solo configura y da forma a nuestra visión del mundo, como ha señalado John Loshow-Austin, tiene una función performativa que también configura y da forma a nuestra acción. Condiciona nuestra relación con la realidad, así como con nosotros mismos y con los demás. Incide sobre nuestras acciones y decisiones y delimita cuáles pueden llegar a ser nuestras posibilidades ante los otros o ante nosotros mismos, como Judy Butler nos ha mostrado en relación al género y la identidad sexual. El lenguaje, como fórmula ritual, caracteriza y viste de poder o estigmatiza. Es una niña. Sí, quiero. Apaga y vámonos. Ya estoy aquí. Te doy mi palabra. Vivimos en un tiempo en el que la idea de Austin de cómo hacer cosas con palabras se ha llevado al paroxismo. Asistimos a una continua y brutal batalla por apropiarse de los términos, por resignificarlos llevarlos al sentido opuesto para poder desgastarlos o destruirlos hasta hacerlos impracticables para aquellos que les dieron vida y uso en un sentido transformador de la realidad. Todo ello convencidos de que la batalla se resuelve desplazando el debate al plano de las palabras y con la intención de que las cosas se mantengan como estaban o se ajusten a su voluntad de dominio. Nos dejan sin palabras, pero no por no poder contrarrestar la posible fuerza de sus argumentos. Nos dejan literalmente sin palabras porque las han desgastado, corrompido, vaciado de contenido, invertido y devastado.